Es una carrera muy completa, eh, centrada en temas de actualidad que exigen y requieren las empresas y que ofrece pues, una mmm, formación muy fuerte de cara a llegar al mercado laboral y estos años pues para mí han sido bastante buenos sí que o sea, hemos tenido muchas oportunidades de aprendizaje bastante dinámico la carrera es muy variopinta es muy polivalente estoy en temas jurídicos económicos de sociología de contabilidad de economía y enfocado fundamentalmente a relaciones laborales y recursos humanos que brinda muchas oportunidades como puede ser el Seneca que en un futuro quizás lo haga y me apetece mucho que es nos permite irnos a otra ciudad de España a conocer otro sitio, a conocer otro tipo de ambiente, otro tipo de educación. Los especialistas en relaciones laborales, como son nuestros alumnos, pues pueden atender a ese mundo globalizado y saber las relaciones laborales, pues tanto en un país de, de salida como en el, en el punto final. Yo me siento bastante preparado para ejercer casi cualquier puesto de trabajo. Yo tengo eh, conocimientos de economía, eh, de derecho, de psicología, sociología, y entonces eh, ya cada persona dispone de muchísimas herramientas para afrontar cualquier situación laboral. En la carrera hacemos simulaciones de ¿eh? trabajos para que vean los alumnos cómo se trabajan en las diferentes áreas. Creo que es una carrera que tiene muchas oportunidades y es que eh, si tú te pones a mirar en páginas de empleo eh, ofertas de técnico de recursos humanos, por ejemplo, eh, te salen muchísimas. Y es una carrera que no es excesivamente exigente o sea que puede ser compatible con trabajar a la vez, que eso es muy importante, tiene turno de tarde. Pues sobre todo este campus, bueno, tiene, tiene grandes ventajas. Eh, la comodidad, la modernidad y sobre todo, y lo más importante, el trato cercano con, con el profesorado. Y es muy bueno a la hora de la atención personalizada al alumno. Eh, siempre están dispuestos a hacer cualquier tutoría, a atenderte después de clase, a consultas por mail. Considero que la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos es una muy buena opción porque una vez hecha te abre muchas, muchas puertas para el futuro laboral.